Amigos pescadores Hoy nos encontramos nuevamente en Villa Cañás Laguna La Zoraida Pesquero Luis Robea Junto al guía Santiago Gerlein. ¿eh? Es uno de los guías que está publicitando en el programa Y bueno, nos ha invitado Para hacer una, una nota, un relevamiento de la laguna Para ver cómo sigue la pesca Aprovechando que se han caído unas cuantas heladitas este, Así que bueno, esperemos que se active un poquito más El pescadito grande Que es el que todo pescador de pejerrey le gusta Así que bueno, eh, Santiago Gracias por la invitación, te damos la bienvenida al programa. Este, bueno, y contanos un poquito a ver qué tipo de pesca vamos a hacer, si vamos a pescar anclados, si vamos a garetear. Bueno Eduardo, muchas gracias por haber venido. Eh, vamos a realizar una pesca al garete. Vamos a buscarlo en distintas profundidades, ahora que está fría a la mañana, a ver si podemos obtener unas buenas capturas de pejerrey. Perfecto, ya estamos acá este, empezando el garetito, todavía normamos los equipos, pero ahora vamos a empezar a armar equipos. Vamos a ir mostrando con qué equipo vamos a pescar, qué tipo de cañas, qué líneas vamos a usar, qué bajadas vamos a utilizar y qué carnada también. Para que los televidentes, bueno, cuando concurran acá a Villa Caña sepan más o menos con qué, con qué equipo se está pescando. Así que bueno, ya estamos, arrancamos y vamos con las imágenes. Bueno, acabamos con el primero de la mañana, un juvenil. que Este se va a ir al agua, me parece. Acá vamos a presentar a Juanpi, uno de los guías acá del equipo de Santiago Gerlain. Buen día Juanpi, ¿cómo andamos? Buen día gente, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Bueno, el primero de la mañana con frío. ¿El primero de la mañana? El primero de la mañana. ¿Devolvemos devolver. no, eso? Devolver. Dale, arriba. Muy bien, espectacular. Seguimos con los juveniles, Santi. Seguimos. Entonces está muy frío el agua, lo que nos comentabas vos recién. Y por ahí este pescadito de mayor tamaño todavía no, no, está, no se ha activado. Así que bueno, este también se va al agua. Muy bien. Otro juvenil. Bueno, bárbaro. Acá vamos con otro juvenil más. Todavía no se han despertado los papás. Bueno, Perfecto De acá presentamos a Poli Buen día Poli ¿Qué tal? ¿Cómo va? Otro de los guías de Santiago Herrlein ¿Todo en orden? ¿Todo tranquilo? Todo en orden Bueno Acá Dale Lo vamos no, a devolver no. también este chiquilín si es que nos va a la laguna Vamos con la devolución Perfecto Gracias Bueno, acá el primero de, del guía Santiago Bueno, acá estoy con tres guías Así que son tres guías, así que si no pescamos hoy, otro pequeñín. Vamos mejorando. Estaba mejorando. Ya va mejorando el tamañito. Lindo pescado. Muy bien. Seguimos. Seguimos. Bueno, otro pequeñín acá de Santiago. Vamos a devolver, Santi. Sí, señor. A la vuelta, bárbaro. Muy bien Santi, ya vamos mejorando ahí el tamaño. vamos mejorando el tamaño de a poquito. Dale. con otro? Bueno, de a poquito se van despertando Poli. Bueno, Santiago, perfecto. Esto lo levantamos con el copo porque era un tamaño más, sí, más importante. Un poquito más interesante. Ale, bárbaro, che. Parecía okay. vale, mejor, bueno. Ah, van a aparecer los más grandes. ¿Cómo van a aparecer más los más grandes, vamos a esperar un poco más, pero se están activando de a poco. Bárbaro. Devolvemos, Poli. Devolvemos. Un pequeñito otra vez, che. Otro chiquito. Y de nuevo. Se va el agua. Vamos, mejorando un poquito el tamaño Bueno, acá venimos el poli con uno Y seguimos filmando, ya viene Santi con otro, parece un buen pescado ahí Eso Bueno, acabamos con uno de los matungos Juntó a todas las ollas. Juntó todas las bolsas. Bueno, Santi, un hermoso pescado, ¿eh? un lindo pejerrey, muy lindo pejerrey Esto es lo que la gente viene a buscar normalmente, matunguito, espectacular vamos con otro medianito vamos promediando acá la mañana todavía no se afirmó el pique pero bueno, venimos levantando de a poquito se va haciendo la pesca bueno, acá venimos con Juanpi a caña doblada vamos a ver un lindo pescadito parece Bueno, mirá cómo va derivando la bolita ya. Parecía más grande cuando, sí, cuando más corrió. Grande cuando explotó el agua allá atrás. Dale, bárbaro. seguimos la Zoraida Villacañá junto al guía Santiago Gerlein. Bueno, Juanpi. más. Seguimos con los pejes de medida, dale. y acá Santi nos va a contar un poquito a ver eh, con qué equipo estamos pescando. Acá tenés, tenés mi caña para mostrar, que son todas similares. Eh, estamos utilizando cañas de 4 metros, con un mediano, cargado con antifilamento, este preferentemente, línea tres joyas, un metro 20 aproximadamente de separación, con bajada de 30 centímetros. Eso es lo que está rindiendo mejor al carete. Seguimos, otro juvenil, pero hay pique por lo menos, dale, vamos. Campe. Acá sumó otro Eduardo, muy lindo. Bueno, acabamos con otro. Seguimos aquí a su One B. Vamos. acá en Santiago, bueno, Santiago está sacando todos los grandes y nosotros hacemos el eh, rellenamos el cajón con los juveniles. Perfecto, felicitaciones, Che. Medianito, bueno, de medida, de medida para Juan Pi Bárbaro. Bueno, un pique acá cerquita de la lancha, por eso no alcanzamos ni, ni a tomarlo cuando picó. Pero un lindo pejerrey acá de. El labio. Espectacular. El Cambió línea acá el amigo y. Sí, estuvimos cambiando, estuvimos cambiando un poco porque se levantó mucho viento, el sol de frente, así que bueno, estuvimos buscando la, la mejor. La que se y veía adelante, un poco mejor. Claro, la que se veía mejor, así que bueno, está rindiendo unas palitas naranja ahora. Dale, bárbaro. el copo ya. muy bien Juan Pablo espectacular perfecto. No, uno. bueno perfecto bárbaro chain. con el guía Santiago Gerne. Fima ahí está cortando una picadita que la facilitó el amigo de carnicería Puro Cerdo Arimendi. Sí. cerdo Arimendi. Así que agradecemos también carnicería Puro Cerdo Arimendi de la ciudad de Colón. Bueno Poli, sigo. vamos sumando. Bueno, Santi, vamos a una picadita. Sí. Vamos a una paradita de un ratito para picar algo. Vamos a hacer una paradita de 5 minutos. Acá vamos a mostrar. Mira qué, qué hermosa picada nos prepararon de la carnicería puro cerdo de Arismendi de la ciudad de Colón. Así que bueno, realmente agradecerle a esta gente. Ya lo vamos a degustar y después seguiremos pescando un ratito más. Efectivamente. Dale. Bueno, oh, acá venimos con otro de Santiago, espectacular. Bueno, otro bueno pejerrey, acá del amigo Juan Pablo. Mostrarlo ahí, Seba. Santiago, perdón. Espectacular, che, muy lindo. Muy peleadores Muy peleadores sí. más cuando... Eso es lo que estamos viendo sí. Así que bueno Vamos Juanpi Seguimos Ahí estamos Juanpi Seguimos Ahí estamos. Muy lindo. Ah, va, va, va, va. Acá están los pescaditos de La Zoraida. Pesquero Luis Robea Villacañá junto al guía. Santiago Gerlein. Bueno, muy bien Juan Pablo. Perfecto, vuelve. Ahí vamos. Muy bien Santi, espectacular, muy lindo pescado, muy lindo pescado. Y creo que filmamos el pique y todo, Juanpi. Espectacular, Eduardo. Estamos, Juanpi. Pescadito de medida. Sartenero, como dice mi amigo. Un doblete sí, hicimos, los picó los dos juntos, así que espectacular, espectacular día, ¿eh? sensacional. Acabamos con otro de Santi, otro pescado. Mejoró bastante, mejoró bastante el tamaño, sí. sí. Hemos sacado unos cuantos, muy muy lindos, bueno, espectacular. Acá seguimos, acá viene... El poli con otro. Otra linda captura. Otro lindo. Bien, Bárbaro. Bueno, saludos la tarde. Los que siempre están... Los juveniles. Los los que, juveniles. los que pican todo el día, bueno. En el futuro de la laguna. Pero muy buena pesca hicimos hoy. No, espectacular. Hay Actividad todo el día, tuvimos. Actividad todo el día. Eh, buen viento también, así que bueno. Eh, se dieron todas las condiciones todas hoy Todas las sí. condiciones, sí. Sí, sí, la verdad que sí. Eh, Buscando la compra solada un poco más arriba, un poco más abajo, pero el pique estuvo constante, así que se dio bien. Listo. Bueno, acá viene Santi con uno. Un pleno reflejo, parece ahí se dificulta para, para filmarlo. El Todo el día salió este. Acá estoy. Acá estamos. Otro lindo pescado. Espectacular. Que sale en el, La Zoraida. La Zoraida acá, Pesquero Luis Robea, Villa Cañas sí, junto ¿sí? al guía Santiago Gerle. Muy bien. Bueno, amigos pescadores, hemos finalizado esta jornada de pesca, esta hermosa jornada de pesca acá en Laguna La Zoraida, Villa Cañas, Pesquero Luis Robea junto al guía Santiago Gerle. Bueno, realmente hemos pasado una jornada muy, muy linda, eh, con un pique prácticamente permanente que no se cortó en toda la... ...toda la jornada... ...hemos sacado muchos pescaditos chicos... ...que eso es importante... ...que en una laguna haya pescado chico... ...porque es eh, lo que va a repoblar la laguna... ...para las próximas temporadas... ...hemos sacado también pescado mediano... ...y, y pescados muy buenos ...que habrán podido ustedes apreciar en las imágenes... ...así que bueno... Eh, ...agradecerte Santiago por, por... la invitación acá... ...a hacer este relevamiento de la laguna... Eh, Contar bueno... ...ya que está la gente... ...los servicios que tenés... ...cuántas embarcaciones disponés... Eh, ...disponemos de... tres embarcaciones 620 con de 40 y 50 HP, para comodidad de pescado. También disponemos de una creaduría y un motorhome equipado con capacidad para cinco personas. Eso es importante, por muchos pescadores que vienen de Lejos por ahí les gusta alojarse en la laguna. Eh, Santiago ofrece alojamiento en un cómodo y confortable motorhome que tiene cinco plazas. Este, incluso hasta pueden hacerse un asadito, también tiene comodidades como para... Sí señor. Sí, está. Así que bueno. Eh, la invitación está hecha, ya los celulares, van, eh, los teléfonos y el Facebook va a aparecer en pantalla Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea, Villa Cañas, una laguna que está arrancando muy muy bien con la pesca Si bien arrancó un poquito más, digamos, atrasadita que las otras, pero bueno, el pescado que tiene es muy bueno Y es lo que por ahí atrae a los pescadores de y el tamaño de... De las piezas. Así que bueno, esperemos que hayan disfrutado del programa, que hayan disfrutado de las imágenes. Quiero agradecer también a Payo Argentina por facilitarme la indumentaria para hacer mis notas y por supuesto a Pesquero Luis Robea, a vos Santiago y a tu grupo de guías que hoy compartimos la embarcación, eh, a Juanpi y a Poli eh, que son los chicos que manejan las otras embarcaciones. Así que hasta la próxima.